Hola, ¿qué hay? Muy buenas a todos. Pues nada, vamos a comenzar en este vídeo a estudiar las membranas, ¿de acuerdo? Y lo primero que eh, tenemos de saber es que nos encontraremos con cuatro tipos distintos de membranas. La primera membrana será, pues, una que denominamos membrana mucosa. ¿vale? Esta membrana mucosa se caracteriza porque, porque va a tapizar cavidades, eh, cavidades corporales... que abren directamente al exterior. ¿Vale? ¿Cuál podría ser un ejemplo? Pues la cavidad oral. ¿De acuerdo? Eh, la cavidad oral está toda tapizada por una membrana mucosa. ¿Vale? Abre directamente al exterior. Otro tipo de membrana que vamos a poder encontrar será la membrana serosa. Y esta membrana serosa, por un lado, tapiza cavidades corporales, y por otro lado, lo que hace es cubrir o reviste órganos que están dentro de cavidades, ¿Vale? ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Y qué diferencia tenemos entre una membrana serosa y la mucosa? Bueno, pues que eh, en este caso, la membrana serosa, eh, las cavidades corporales no abren directamente al exterior. Entonces vamos a poner así, que la membrana serosa va a tapizar cavidades corporales que no abren ¿vale? directamente al exterior. El ejemplo tenemos con la cavidad pulmonar, ¿vale? La cavidad pulmonar tenemos que va a estar toda tapizada porque por una membrana serosa y dentro de ella podemos encontrarnos el corazón, es un órgano que también pues estará eh, cubierto por una membrana serosa. Bien, el tercer tipo de membrana que vamos a poder encontrar en el cuerpo será la membrana sinovial. ¿vale? Y la membrana sinovial... ¿Vale? Podemos decir que es la encargada de revestir, reviste, tanto cavidades como estructuras que están presentes en las articulaciones. Y por último... Podemos hablar de un cuarto tipo de membrana, que es la membrana cutánea. Y la membrana cutánea, pues, cubre toda la superficie de la piel. Bien, eh, de estos cuatro tipos de membranas, ¿vale?, tenemos que quedarnos que la membrana mucosa, la membrana serosa y la membrana cutánea se trata de eh, membranas epiteliales. ¿vale? Pues nada, comenzamos ya rápidamente a estudiar la membrana mucosa. Venga, hasta el siguiente vídeo, chicos.